El ser humano siempre ha tenido la necesidad de compartir pensamientos y transmitir conocimientos, es decir, de comunicarse. Pero como es lógico, los procesos de comunicación que usamos hoy en día poco tienen que ver con los que utilizábamos en nuestros inicios. Al principio, la comunicación se basaba en la gesticulación y la emisión de sonidos y algo más adelante empezamos a utilizar también dibujos, pero con el tiempo se hizo necesario comunicarnos a largas distancias y lo logramos gracias a las señales acústicas y ópticas. Con los primeros sistemas de escritura pudimos, además, preservar nuestros conocimientos para futuras generaciones y el uso de soportes como el papiro y el papel supuso un notable desarrollo en el transporte de mensajes. Con la aparición de la imprenta se pudo empezar a publicar de forma masiva y la llegada del teléfono supuso un gran avance en la comunicación interpersonal. La radio resultó ser un invento de vital importancia al permitir la comunicación e información de un público mayor en número y diversidad. Y la televisión posibilitó la transmisión simultánea de imágenes y sonidos desde cualquier rincón del planeta. Pero fue la aparición de internet lo que lo cambió todo para siempre. Con él llegaron las páginas web, los mails, foros, blogs y por supuesto las redes sociales. Las redes sociales son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con aquellos con gustos o intereses similares. Su aparición sin duda ha supuesto un gran impacto en la sociedad al revolucionar por completo la forma de comunicarnos. Pero, ¿todos nosotros hemos oído adaptarnos a este cambio?